¿Qué pasa, lobos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, espero que estéis bien. Epic Games lo vuelve a hacer y nos vuelve a dar cupones de 10 euros de descuento que solo se pueden utilizar en una selección de juegos con un precio de 14,99 o más. Depende del juego, puede costaros 20 o 30, eh, lo que queráis. Pero el caso que 10 euros de descuento estos cupones caducan no serán válidos cuando llegue el día 6 de enero del 2022 a las 5 de la tarde, así que daros prisa eh, y vamos, canjear la oferta, pero ya cuidaros, sed felices y no olvidéis aullar a la luna, chao, chao